Amaya y Aitana reinan en Benidorm, cuando la amistad está más allá de la rivalidad. Las dos finalistas de OT-2017 no han podido acabar de cantar con las ganas en el concierto de Benidorm, en medio de un mar de lágrimas. Ha sido sin duda. El concierto más emotivo de la exitosa gira de OT-2017 hasta la fecha. Esto se acaba, y los chicos y chicas lo saben. Y pese a quedarles aún dos conciertos en Pineda del Mar y en Almería, este sábado la mayoría no han podido evitar las lágrimas. La propia Aitana confesaba que estaban todos muy melancólicos, y que en los camerinos, eran un mar de lágrimas. Pero el momento más emotivo ha sido, sin duda, cuando Amaya y Aitana han cantado con las ganas, de Zahara. Una vez más, han dado un buen zasca a quienes las han querido enfrentar desde un primer momento. Que si Amaya canta mejor que Aitana, que si Aitana tendrá más éxito que Amaya... Así día tras día algunos fans de una y de otra, e incluso medios de comunicación importantes, desde que acabara el concurso. Y ellas, como las amigas y grandes artistas que son, han demostrado que su amistad, será para siempre. Hoy, ninguna de las dos han podido acabar la canción, y tras el que te voy a echar de menos, ambas se han fundido en un precioso abrazo entre lágrimas pero no han sido las únicas que se han emocionado en Benidorm. También Raúl, al cantar Manos vacías con Agaani, y Roy, quien ha querido dedicar su single, por una vez más a todos sus compañeros, porque me llevo una parte de cada uno de ellos. Aitana estaba especialmente sensible, no solo al cantar con Amaya, y también no ha podido evitar emocionarse cuando ha cantado con Cepeda su mítico No puedo vivir sin ti. No ha habido beso, pero hay abrazos que valen mucho más. Y eterno ha sido el abrazo que se han dado, ella acurrucada en su pecho y tras un tierno beso de él en su frente. Pero quiero resaltar especialmente lo de Amaya y Aitana, porque las disputas entre sus fandoms son absurdas, y creo que si de verdad se quiere a estas dos artistas, deberían dejarse al lado los enfrentamientos entre ellas. Nosotros también nos vamos a echar de menos, chicas.